qué tal bienvenidos a Claudio Salones y si 7. Antes de empezar estas leyendas de terror que son más reconocidas en Estados Unidos o más famosas en Estados Unidos, pues también déjenme decirles que si quieren déjenme en los comentarios qué historias de terror se saben de sus países o son más conocidas y que bueno también en mi país México ya se acerca el Día de Muertos y pues me gustaría hacer un especial de ellos. También déjenme en los comentarios si les gustaría ver eso ya que pues les mostraré videos y historias, les contaré de estas leyendas que son más conocidas aquí en México y qué es el Día de Muertos, ¿no? Para que tengan esa cultura, ¿no? Así que bueno, ahora sí, empecemos con el video. Leyenda del Camino Blood El Camino blind Point, Illinois, Estados Unidos Corre entre Firegirl y Wilhelm Uniéndose con otras intersecciones Desde Stone Curry a Charlie Bay Formando una zona reconocida por la gran Concentración de energía paranormal Y actividades fantasmales que no pueden Explicarse y cuyas leyendas de terror Sobran. Los avistamientos de los espíritus Incluyen figuras incorpóreas, la manifestación De una bruja helionea Que acecha volmosamente Desde los rincones. A su lado hay varios Cadáveres que parecen no haber recibido de vida. Sepultura. El camino cobra vida a altas horas de la noche, cuando la luna ilumina los pasos del mal y acecha en la oscuridad de los árboles, los cuales parecen tomar forma humana para seguir cada movimiento de los intrusos y atraparlos intentando estirar sus ramas cual extremidades. Posiblemente ellos quieren detener a los visitantes antes de que se adentren al área boscosa donde los fantasmas se reúnen. La leyenda más famosa se refiere a una bruja que según se creó, colgó a sus hijos en el puente del camino para después terminar ahorcándose ella también. Después de su muerte se vio a su espectro vagando desesperado como en busca de algo. Por otro lado se cuenta que en este mismo puente un autobús escolar se salió de la ruta y murieron todos los niños a bordo. Otros fatídicos acontecimientos se refieren a asesinatos en circunstancias de extrañas, Un niño atropellado por un tren, lo cual ocasiona que en esta carretera se vean luces de automóviles fantasmas a todas horas, que las personas que transitan por ahí se topen con muertos caminantes, o que escuchen los gritos desesperados de todas las personas que perdieron ahí la vida, y por si fuera poco hay un par de relatos que se refieren al encuentro con un perro del infierno que persigue los autos. Leyenda del túnel de los gritos Cercano a las cataratas del Niágara se encuentra un pequeño túnel construido a principios del siglo XX en el cual dicen bastante encender una cerilla para perturbar a las fuerzas sobrenaturales las cuales se manifiestan a través de gritos y ráfagas de vientos espontáneos Por esta razón los lugareños lo han bautizado como el túnel de los gritos, Scream Tunnel Este paisaje estrecho y oscuro se encuentra en Warrow, bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York y sin importar la hora del día, permanece cubierto por una niebla espesa que impide ver más allá de un paso. Cuenta la leyenda que en su interior habita un espíritu, una presencia que acecha todo lo que entra. Y cada vez que se enciende una llama, el espectro se acerca para apagarla con una brisa helada que cala hasta los huesos. Dicen que todo se originó hace más de un siglo cuando hubo un incendio en una granja cercana. De ahí salió una niña envuelta en llamas que cayó muerta justo en medio del túnel. En versiones más actuales se comenta que la niña fue ultrajada y después quemada para que no identificara a sus atacantes, o peor aún, que fue su mismo padre quien le prendió fuego al interés de que su madre se la llevaría lejos dejándolo solo. La leyenda cobró aún mayor fama cuando la gente del mundo del cine pudo comprobar su veracidad mientras utilizaron el túnel como escenario en la película de 1983, La Zona Muerta. Leyenda del demonio de Dover. Bill Valer, un chico de 7 años, conducía a su vehículo a través de Dover, Massachusetts, a eso de las 10.30 pm, un 21 de abril de 1977, le acompañaban dos amigos que no compartieron la visión del ente que se encontraba cerca de la pared de piedras que rodeaban el camino. El extraño ser mostró su gran cabeza, la cual no guardaba proporción con el resto de su cuerpo. Tenía un par de grandes ojos naranjas, carecía de oídos, boca y nariz. El cuerpo era pequeño con largas y delgadas extremidades. ...tampoco presentaba algún clase de pelaje, aunque su piel se percibía áspera. No rebasaba el metro de altura y solo fue visto por Bill, ya que sus amigos miraban otra parte del sendero en ese momento. No obstante, el avistamiento se confirmó horas más tarde, cuando Joe Baxter, un chico de 15 años, se encontró con la criatura al caminar de regreso a casa. El muchacho persiguió al extraño ser por un barranco, pero al estar tan solo a nueve metros de distancia... Pudo verlo claramente y pensó bien lo que estaba haciendo. Prefirió ser cauteloso y regresar al camino. De vuelta en su casa hizo un dibujo que coincidía de manera exacta realizado por Bill. Al siguiente día el demonio de Dover, llamado así por la escritora Lauren Coleman, fue visto otra vez por Abby Brahman, un muchacho de 15 años y Will Trainor de 18 quien lo acompañaba. La descripción dada por el chico era similar a las anteriores, pero en esta ocasión los ojos eran verdes. Esos fueron los únicos avistamientos que dieron origen a la leyenda del demonio de Dover. Nadie volvió a toparse con él ni tampoco pudo aclararse si se trató de algún extraño animal o un ser proviviente de otro mundo.